Hola, un saludo para todos los que nos ven en este avance informativo de NotiSeñales. Como saben, en nuestro país, la lengua de señas colombiana fue reconocida mediante la ley 324 del 11 de octubre de 1996. ¿Y en Latinoamérica qué países cuentan ya con este reconocimiento? Miremos. Bueno, les tenemos una excelente noticia, y tiene que ver con Latinoamérica. El día de ayer, jueves 13 de abril, en la Argentina se dio lugar a un suceso muy importante, la aprobación de la Ley de Reconocimiento de la Lengua de Señas Argentina, momento que celebramos. La Confederación Argentina de Sordos, CAS, Federa 68 asociaciones de todo el territorio argentino, las cuales estuvieron apoyando el movimiento que llevó al logro de la aprobación de esta ley de reconocimiento de la lengua de señas argentina. ¡Wow! Miremos quiénes conforman la Confederación Argentina de Sordos. Como vimos, es gran parte del territorio nacional representado. La comunidad sorda venía trabajando durante años para conseguir la aprobación de esta ley y su debate en la Cámara del Senado era el último paso. Fue una lucha por años de presentar el proyecto y que en varias ocasiones fuera rechazada o no completar la cuota para ser aprobada. Hasta el año anterior consiguieron la media sanción en diputados. Tras esto, el proceso debía continuar, logrando felizmente el día de ayer, 13 de abril, la votación unilateral del Senado a favor de la aprobación de la ley. Con 60 votos a favor, con un total de 63 votos, ya que se sumaron tres más, después del cierre, convirtiendo en una realidad la aprobación de la ley. Miremos imágenes de este momento tan emocionante. ¡Wow! Estas imágenes de la votación en el Senado son emocionantes, ¿verdad? Estamos muy contentos. ¿Y qué sucede en este momento en la Argentina? Bueno, la comunidad sorda está muy emocionada y feliz por la aprobación de la ley, ya que se reconoce su lengua, su identidad y su patrimonio lingüístico. Miremos algunas de las declaraciones del presidente de la Confederación Argentina de Sordos, Enzo Risi. Este proyecto de ley de reconocimiento de la lengua de señas se viene trabajando hace muchos años. Llegó al Senado y era el último paso. La ley era sobre el reconocimiento de la lengua de señas como lengua natural de la comunidad sorda. Es una lucha que viene de muchísimos años, muchísimos años y tiene muchísimos objetivos que tiene que ver con la, la igualdad de oportunidades y con el reconocimiento de la lengua de señas para la comunidad. Este, esta aprobación nos da otro estatus social. Falta mucho en Argentina, fal, falta todavía crecer y evolucionar, pero esto es como que se encendió un motor y a partir de ahora vamos a poder seguir creciendo, creciendo porque cambia la perspectiva con la cual se mira la comunidad sorda. Es un sueño de la comunidad sorda, que durante muchos años en toda la Argentina lo estuvimos esperando y hoy lo pudimos conseguir, pudimos cumplir. Estas declaraciones del presidente obviamente están en lengua de señas argentina. Voy a pasar a lengua de señas colombiana unas de sus declaraciones. Agradezco a la comunidad sorda y a las asociaciones por su apoyo durante todo este tiempo. Este proyecto de ley se viene trabajando durante muchos años y este era el último paso. Hoy se ha hecho realidad y es una lucha que viene de muchísimos años. Esta aprobación nos da otro estatus social. La ley de reconocimiento de la lengua de señas se convierte en esa llave que permite encender el motor para continuar trabajando en otros proyectos de ley en torno a diferentes ámbitos, educación, salud, trabajo, entre otros, que hacen parte de las necesidades de la comunidad sorda. Pero ya encendimos el motor, la aprobación de la Ley del Reconocimiento de la Lengua de Señas Argentina. Muchas gracias por su apoyo. Esas fueron algunas de sus palabras. Pero eso no es todo lo que tenemos. Queremos compartir con ustedes las diferentes reacciones de las personas sordas de Argentina después de la aprobación de la ley. Miremos. Wow. Bueno, esa era la información de la aprobación de la Ley de Reconocimiento de la Lengua de Señas Argentina. ¡Felicitaciones de nuevo! Desde Colombia queremos felicitar, resaltar y reconocer esa lucha de años que dio la comunidad sorda argentina para poder conseguir esa ley que reconoce la lengua de señas. Este era nuestro avance informativo para el día de hoy. Siempre buscando que estén informados de los hechos importantes del mundo. Gracias a todos por su audiencia. Hasta pronto.